¿Qué pasa Marito? ¡Perfecto! ¡Ábrete, ábrete! ¡Eso! ¡Cuánto talento Mario Ibarra! Yay. Te abres, te dejas caer, te cruzas, te abres, uh, te dejas caer, y cruzas cruza el cuerpo al tiro. Oh. ¡Buena línea! Oh. <risa> Acortándomelo con todo. Oh. De, uh. <risa> Lo poco que logrís subir tu cuerpo, tira la bici para abajo del toque. A ver cómo se ve. Ahí va el José. Bien, para arriba. Ahí tenéis que subirte un pelito más. Muy bien, marito. Todo un profesional. ¡Uh! ¡Wow! <risas> Se te desvaneció el peralte. Oh no! Te <risa> estoy cargando muy atrás y la rueda se le va. <risa> no, no, no, no. Ya te, te entró el julepe con esa. La de adelante se me está yendo. Fíjate en el apoyo que estamos ocupando con el Mario. Ajá. el único apoyo como real que hay porque el resto se va todo. Así voy a entrar más confiado el resto de la línea. Bueno. Muy bien, Marito. Ahí sentí que la dejé caer un poco más. Sí, en este te salió brutal. Ay, <risas> Quedaste con la maña. De repente uno maño sea, bueno, y lo mejor es parar un rato y darle.. Mejor darle un break. Darle un break. Oh, ¡Ajón! ¡Uh, oh, uh, oh, oh, oh no! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! uh uh uh horrible! <laughs> wow como les el quiero el wall raid Hay una parte que no le estoy sacando de velocidad, que es la tarimita de madera antes del wall ride. Voy a tratar de bombear la baja. <risa> la floté completa. ¡Wow! Llegué hasta acá <risas> ¡Motivación máxima! Hago esa bauta y te prometo que se me cae una pierna. ¡Uy! Oh, una rama oh. uh -huh. ese salto es Das so! <laughs> ¡Uy! ¡Oh! ¡Está bien! Fue a la biela, fue este, este es nuevo. nuevo oh, Le Ando pegando caleta mi bicicleta. ¿Qué fue eso? Las viñas. Tremendo. ¿eh?